Acción Share Accionista Shareholder Stockholder Acreedor Creditor Acuerdo Understanding Aduana Customs Ahorro Saving Amortización Amortization Redemption Autofinanciación Self Financing Balance Balance Banco, banca Bank Beneficio. Profit. Bienes de consumo. Consumer goods. Billete. Banknote, note, bill. Bolsa. Stock exchange. Capital. Capital. Capital congelado. Frozen capital. Capital disponible. Available capital. Capital fijo. Fixed assets. Capital inicial. Initial capital. Cheque. Check, check. Cheque al portador. Bear check, check payable to bearer. Cheque cruzado. Cross check. Comercialización. Marketing. Comerciante. Merchant tradesman. Comercio. Commerce, trade, trading. Comercio exterior. Foreign. Comercio internacional. International trade. Comercio nacional o interior. Domestic. Competencia. Competition. Compra. Purchase, comprador, buyer, consumidor, consumer, consumo, consumption, contabilidad, accounting, bookkeeping, contable. Accountant, bookkeeper. Contribuyente. Taxpayer. Cotización. Quotation. Coyuntura. Economic trend. Crédito. Credit. Cuenta corriente current account, checking account, deflación, deflation, demanda, demand, descuento, discount, deudor, debtor, devaluación, Devaluation. Dinero. Money. Dinero efectivo o en metálico. Cash. Dinero suelto, cambio. Change. Dividendo. Dividend. Domicilio social. Registered, head office. Economía. Economic. Economía y comercio. Economy and commerce. Economista. Economist. Efectivo en caja. Cash on hand. En vías de desarrollo developing, escasez, scarcity, especulación, speculation, estado de cuentas, statement of accounts, estancamiento, stagnation, existencias, Stocks. Exportación. Export, exportation. Exportador. Exporter. Fabricante. Manufacturer. Fisco, hacienda. Fiscal authorities. Fluctuación. Economic fluctuation. Fuga de capitales. Capital flight. Ganancias. Earnings. Gastos. Expenses, expenditure, outgoings. Gastos diversos. Miscellaneous costs. Gastos fijos. Fixed costs. Gastos generales. Overhead expenses. Gastos imprevistos. Contingent expenses, contingencies. Giro. Drawing. Hipoteca. Mortgage. Holding. Holding Company. Importación. Import, importation. Importador. Importer. Impuesto. Duty. Impuesto sobre la renta. Income Tax. Índice de crecimiento rate of growth, infraestructura, infrastructure, ingresos, renta, income, interés, rédito, interest, intermediario, middleman, inventario, Inventory, stocktaking, Inversión. Investment. Inversionista. Investor. Libre de impuesto. Tax free. Libro de caja. Cash book. Libro de contabilidad. Account Book. Marca registrada. Trademark. Margen de beneficio. Profit margin. Mayorista. Wholesaler. Mercado. Market. Mercado libre. Open market. Mercado negro, extraperlo. Black market. Minorista. Retailer. Moneda nacional. Domestic. Monopolio. Monopoly. Nivel de vida standard of living obligación bond to venture oferta offer operación comercial commercial pagar en efectivo to pay in cash poder adquisitivo Purchasing power, buying power. Precio. Price. Precio al contado. Cash price. Precio al por mayor. Wholesale price. Precio al por menor. Retail price. Precio de coste. Cost price. Precio de fábrica. Factory price, manufacturer's price. Precio fijo. Fixed price. Prestamista. Lender. Préstamo. Borrowing. Préstamo a corto, largo y medio plazo. Short, long, medium term loan. Préstamo, prestar. Loan. Prestatario. Borrower. Presupuesto. Budget. Producción. Output production. Productividad. Productivity. Recaudador de impuestos. Tax collector. Saldo de caja. Cash balance. Seguro. Insurance. Situación económica. Economic situation. Subdesarrollo. Underdevelopment. Subsidio, subvención. Allowance, grant, subsidy. Talonario de cheques. Checkbook, UK, checkbook, USA. Tipo de interés. Rate of interest. Título, valor. Security, stock. Transferencia. Transfer. Vencimiento. Maturity. Vendedor. Dealer. Venta. Sale. Venta al contado. Cash sale. Venta a plazos. Hire purchase.